Hola, quiero presentarles. Blue Seiver válvula, especialmente diseñada para instalarse en la toma domiciliaria, permitiendo regular el flujo de entrada a voluntad, sin afectar la columna de elevación y asegurando que no se tape por impurezas del agua. Cuenta con siete posiciones de apertura más una de cierre total. Anclaje con posicionamiento inviolable, para sello de seguridad. Su cuerpo está fabricado en nylon, y el resto de piezas en acero inoxidable 304, cumpliendo con la norma ANSI 61, NOM 001 con agua 2011, y GC 271-2009. Características. Mecanismo de regulación de flujo. Controla la cantidad y distribución de agua sin afectar la presión. Fabricado con nylon aleado y acero inoxidable. Rosca 3 cuartos NPT hembra. Dispone de 7 posiciones de regulación. Se instala normalmente en la toma domiciliaria de, de agua. Una vez seleccionado el caudal deseado se deja ajustada en esa posición. 5 años de garantía. No altera la presión, solo modifica el flujo de agua. Corte a usuarios de fácil operación y sin desmontar o afectar la instalación. Producto patentado y único en el mercado. Ventajas reales de Blue Saver. La diferencia notoria de BlueSaver, con un dispositivo ahorrador de los que actualmente existen en el mercado es la siguiente. Tiene distintos puntos de ajuste o disminución de flujo, a diferencia de los demás. Ofrece un ahorro global en la vivienda pudiéndose ajustar a las necesidades del usuario sin afectar el confort. Al sistema operador le permite suministrar en forma racional y equitativa el flujo a entregar de agua, sin importar si está en la zona de más alta presión o de menos. No se tapa por impurezas o dureza del agua, su diseño único y patentado hace que no se tape por sarro o calcificación. Ejemplo. Si a la entrada de una vivienda existe un flujo de 77 litros por minuto, porque la red está a 1.76 kg de presión, nos permitirá entregar un flujo de 10, 23, 34, 45, 54 o 63 litros por minuto. De esta forma podremos reducir el flujo, asegurando un ahorro y logrando que el excedente de agua se desplace hacia la zona que tiene menos. Esto considerando, que una casa de interés social medio o medio alto, no requiere más de 20 litros de flujo por minuto. También lograremos un equilibrio en la red, que nos permitirá homogenizar la presión y evitar escasez en las horas pico. Existen consumos que definitivamente son cautivos como son los baños lavadoras, etc. Estos requiere de un volumen fijo y determinado. Por esta razón nuestro ahorro promedio logrado es de aproximadamente el 50%, aunque a veces estemos reduciendo hasta un 78% el flujo de agua. Además de estas ventajas importantes podemos considerar también las siguientes: Desde el punto de vista operativo, sistemas operadores de agua, ahorro en agua hasta un 50%. Ahorro de energía eléctrica en igual porcentaje. Ahorro en costos de potabilización. Permitir la recuperación de los mantos acuíferos. Con un 40% de ahorro de agua la proyección a muchos años de servicio asegurado. Ahorro en igual porcentaje en tratamiento de aguas residuales. Costo muy importante. Eliminación de tandeos, o servicio interrumpido por zonas. Eliminación de roturas de tuberías provocadas por los tandeos. Blue Saver. Es la herramienta ideal para lograr la racionalización y uso eficiente del agua, logrando el bienestar del pueblo y la optimización de los recursos. Nos permite reducir costos en energía, potabilización y mantenimiento, optimizando todos los recursos necesarios para distribuir el agua a los usuarios. Blue Saver, es un proyecto de alta rentabilidad y bajo costo. Gracias.